Ayer te mostrábamos el, el obelisco que está cubierto de bolsas plásticas para concientizar de lo que es la necesidad de utilizar materiales que sean biodegradables. Hoy es el Día Internacional del, Recicla del Reciclado. Eh, allí está el señor Gabriel Prosperi. ¿Cómo estás, Gabriel? Voy con vos de vuelta. Cómo no, Antonio. ¿Y qué hacemos cuando tenemos un celular que se nos rompió, cuando tenemos un aparato que ya no usábamos. Miren, aquí hay una posibilidad. Punto Verde. Estamos en Plaza Lavalle casi frente a tribunales, a una cuadra, están estos puntos verdes, por ejemplo, para quienes viven en la ciudad de Buenos Aires, y miren lo que tira la gente, miren lo que es esto, ¿se acuerdan del de doble casetera? ¿Eh? Por ahí alguno tiene todavía por ahí un doble casetera, bueno, ya muchos ya no, no funciona más, la gente viene a estos lugares y aquí deja, o debe dejar, para decirlo mejor, su... Residuo electrónico, muy importante, muy importante, primeros. porque esto no tiene que ir a cualquier lugar. ¿eh? Sí. Yo, los que tengo, los ¿Tienen ustedes? Enteros, para tirar pero enteros. Para de botella, pues está ahí, no sucede. Claro. Este, este sabe que, se ve que le, le fue mal, sí. porque, o se estroló contra el piso, sí. o algo le pasó, o, porque o, quedó o sea, con alguna destrozado. alguna piezas que le pueden servir? Claro. Eso, eso a veces. Lo hace, claro, sí. también. También, correcto, correcto. Pero vamos a hablar con los que saben, con los que tienen justamente la aposta de esto de los reciclos, del lo, de, de reciclado electrónico, porque fíjense, ahí tenemos algunas explicaciones también para la gente. Pero estamos con Anabela, Anabela es la gerenta de residuos especiales de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires. Anabela, explícanos qué son estos puntos verdes, cómo se acerca la gente aquí y dónde los pueden encontrar. Bueno, perfecto, buen día. Eh, bueno, nosotros eh, formamos parte del programa de Puntos Verdes Móviles. El programa básicamente consiste en acercarse al vecino para poder recibir diferentes materiales. Que muchas veces para la gente son residuos, pero para nosotros son recursos, porque todo se puede recuperar y todo se puede reciclar. Siempre decimos que todo se puede transformar. Eh, así que, bueno, particularmente en, en lo que es el Día Mundial del Reciclado, en conmemoración del Día Mundial de, del Reciclado, durante mayo, recibimos aparatos electrónicos en diferentes puntos de la ciudad, particularmente en Microcentro por, por la cantidad de gente que, que circula, eh, para concientizar eh, sobre el reciclado de, de estos aparatos. Si pero también tengo... recibimos otros materiales. Sí. Si tengo un aparato, sí. eh, ¿cómo sé dónde van a estar para organizarme y poder llevárselos a ustedes? Eh, durante esta semana vamos a estar acá, en, en la zona de Tribunales, en Corrientes, eh, perdón, en Talcahuano y Viamonte, eh, y la semana que viene vamos a estar en la zona de Congreso, en Rivadavia y Paraná. Pero más allá de eso, de la campaña puntual de concientización, también tienen un cronograma que está compartido tanto en, en las redes sociales de, de, de, de, de lo que es eh, Ambiente, que es de la Secretaría de Ambiente, y en la página de la Agencia de Protección Ambiental. Eh, el móvil está en 23 puntos, recorre toda la ciudad, está presente en todas las comunas y durante todo el año, todos los días del año sí. pueden llevar sí. los residuos. Perdón. Durante la semana estamos... Sí. No, ¿Qué hacen con los residuos? Porque digo, hay seguramente algunos que tienen baterías, porque más allá de la batería externa o que la puede sacar, hay algunas baterías que son internas. ¿Qué hacen con los residuos? Particularmente con los aparatos electrónicos, eh, trabajamos con una cooperativa que se encarga de, de desamblar las partes. Eh, los aparatos electrónicos tienen un 72% eh, de materiales reciclables como plásticos, metales, todo eso se incorpora en, en, la, en la industria. Eh, tiene un 25% de materiales que se pueden recuperar, plaquetas, cables, y tiene un 3% de residuos peligrosos, como eh, los, eh, los monitores viejos tienen tubos de rayo catódico, o las heladeras eh, tienen esos gases refrigerantes que son muy contaminantes para el ambiente, y tienen que ser gestionados por técnicos claro. especializados. So, está, perdóname, está bueno lo que nombraste, es difícil ir con una heladera y ponerlo en un punto. ¿Qué haces si tienes una heladera, una cocina vieja? más eh, a la ciudad de Buenos Aires, te lo pasan pa a buscar ¿qué haces con eso? Sí, particularmente para lo que es aparatos electrónicos voluminosos eh, o lo que le llaman la línea blanca se puede llamar al 147 y hay un servicio de retiro eh, por el domicilio, para esos residuos voluminosos No, claro, y menos si se va moviendo el móvil mejor llamar y que lo retiren Sí, los móviles en realidad están fijos en plazas y parques, y en diferentes puntos, y eh, para lo que es aparatos electrónicos pequeños, celulares, computadoras, cables, to, todo lo que sea de, de volumen pequeño. Para lo que es volumen grande, como laderas, eh, lavarropas, eso pueden llamar al 147, y bueno, hay, hay un servicio de retiro de residuos voluminosos. ¿Nombraste cables recién? ¿Todo lo que son los cables? Porque muchas veces te quedas con cables de cargadores las versiones, viejos, cargadores viejos, los famosos cables... De, de audio, video, de, de las caseteras, eso todo también va ahí. Sí, sí, eso también, eso, eso también se recibe, eso particularmente lo que se hace es eh, abrir, digamos, lo que es el plástico y, sa y sacar los tratar de recuperar los diferentes eh, materiales que tiene adentro. MP3, Walmart, eh, Walmart, ¿se no, Walkman, Walkman se llamaba? Walkman, yo no llegué a también sirve que a veces te quedan en sus... sí Sí, totalmente. Se calcula que aproximadamente una familia tipo tiene 40 aparatos electrónicos en su hogar. Así que les mando a hacer el ejercicio. Déjame que le explique. Tiene 24 años, Lara, con lo cual vamos a explicarle que había videocaseteras. Videocaseteras sí usar, a usar. No. en los autos. Walkman. Basacacete lo en los autos otro. creo que el primer auto de mi papá cuando yo recién nací tenía... Había Discman. A este no llegué. ¿Cuál igual? es la diferencia de Dickman y. Sí, que en lugar del cassette iba con un CD. Ah. Igual era, era portátil, pero en lugar de poner un cassette, era un CD. Es increíble que haya que explicar todo esto, eh. Es... Bueno, somos para sí, todo el todo... sí, Antonio, sí. Antonio yo, yo, que sí. soy, yo que soy de los tuyos, que no soy ni de Anabela también, que es muy jovencita ni de Lara, también le vamos a decir, también, le vamos a preguntar a, a Anabela y también Lara seguramente tiene la inquietud, como todos nosotros, no es un aparato electrónico, pero si sí, podemos preguntar, ¿qué hacemos con las pilas? Es algo que nos preguntamos ah, sí. de antaño. Se, di, se dijeron miles de cosas de las sí. pilas, que habían que envolverla en un papel eh, de diario, que había que meterla en un nylon, que no se la eh, tiraba en la basura. ¿Qué hacemos con las pilas? Bueno, las pilas, eh, a partir del, del año 2019, hay una ley de pilas en la ciudad, en donde eh, se habla de responsabilidad extendida al productor y todas las empresas importadoras eh, de pilas se tienen que hacer cargo de la gestión. Hay 150 puntos en la ciudad, que también lo pueden visitar por la página de, de la agencia, o por las redes sociales. A de eh, ¿cómo sé dónde están esos puntos? Yo no lo sé, por ejemplo. Eh, si, si, visitas, si visitas la página te dice, pero para que sepas son todos los puntos verdes de la ciudad, también los puntos móviles, que son las camionetas que recorren, y están las, las cabeceras de las estaciones de tren, eh, de trenes argentinos eh, las farmacias Doctor Ahorro y las estaciones de servicio Action se van a encontrar con el contenedor eh, y pueden llevar sus pilas sueltas con nada con nada eh, raro, ningún envoltorio ningún contenido, nada sueltas así, cuando, cuando dejan de funcionar las ponen en los contenedores estoy pensando en algún artefacto más que, que te tenga que explicar que... cartucho de tinta cartucho, oh, de, tinta, claro, cartucho de tinta, Antonio de tinta, a ver sí, los cartuchos de, de tinta bueno, cartuchos de tinta también recibimos, eso forma parte de lo que es residuos de aparatos electrónicos. Eh, recibimos lámparas, eh, lámparas que dejen de funcionar. Eso lo que les pedimos es que venga en el envoltorio original cuando cambian la lamparita o envuelto en algún cartón para que no se rompa y los operarios no se lastimen. Eh, recibimos aceite de fritura, que es aceite vegetal usado, eso se transforma en biodiesel, también se recicla. Claro. Eso está eh, Así que si generan tenemos. fritura en sus casas, lo colocan en botellas plásticas y lo Hace pueden traer pinturas. al punto también. Sí, excelente. En mi casa no, pero en lo de mi familia <risa> sí. No, lo de la está bueno. Las lamparitas, ¿qué hacen con una lámpara? El vidrio, que ahí se separa obviamente, ¿no? Lo que es el vidrio se, se vuelve a fundir. Después tienes algo de metal. Sí, ahí. Hay... todo. Eh, sí. Eh... Exactamente, sí. El vidrio se tritura y, y se, se reutiliza. Hay que tener cuidado con las lamparitas que contienen mercurio. Eh, esas lamparitas, digamos, eh, es como es el, el proceso, digamos, si, si no se saca correctamente, se puede contaminar el vidrio. ¿Termómetro eh, que viejo tiene la que lamparita no funciona? Pero... ¿Lo puedo llevar? Todo. Bueno, eh, para todo lo que es eh, el tema del termómetro, eh, todavía no, no tenemos como un programa de gestión, pero igual eh, si lo traen, le, se, lo le, le, se, se los recibimos y le ponemos pues la ahí gestión. Tiene mercurio, claro. claro por eso. Es. Te Exactamente. alguna estadística de la cantidad de toneladas de basura, de la basura de los puntos verdes, es decir, electrónico, aceite, todo lo que nos estás contando, que se reúne por año en la Ciudad de Buenos Aires? Eh, mira, para aparatos electrónicos aproximadamente estamos recibiendo eh, hasta 300 toneladas por año, pero se generan mil toneladas por año. Así que todavía es un largo camino por recorrer eh, para poder captar todo ese residuo electrónico. ¿Y dónde está el resto? Sí, ¿Están exactamente. las casas? ¿Está en las casas o se tira? Posiblemente está en las casas, mm. sí, posiblemente está en las casas o se disponga incorrectamente mm. en los contenedores negros o a veces pasa que al lado del contenedor negro la gente, por estar mal sí. informada, coloca un CPU, por ejemplo. Entonces, mm. por eso fomentamos mucho el tema de, de la importancia de la, de la correcta disposición. Bueno, muchísimas gracias. Esto va a eh, ser hoy, pero los puntos están todos los días. de Buenos Aires. Sí, están todos los días, eh, de lunes a viernes, de 10 a 14 está el cronograma y los sábados y domingos también eh, con, con un cronograma mucho más amplio a la mañana y a la tarde. Bueno, muchas gracias, eh, Gabriel, muchas gracias también. Déjame.